Hola, buenas tardes. Esta es una nueva edición de Diálogos Última Hora por los 50 años de este periódico. Y hoy tenemos la intención de enfocar la mirada en este escenario electoral que nos convoca el domingo a todos los paraguayos a elegir un nuevo gobierno. Ha sido precedida esta jornada por una campaña bastante particular sobre la que justamente hoy queremos hablar con invitados especiales. Pero antes, quisiera presentar al compañero Eduardo Villalba de la sección Economía del Diario, que nos acompañará en esta tertulia de esta tarde, que pueden acompañar, que pueden seguir a través de la cuenta de Facebook de Última Hora. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Susana, muy bien, muchas gracias y por supuesto eh, honrado de participar de esta mesa. Bien, gracias. Y los invitados de hoy eh, que han aceptado gentilmente acompañarnos son el doctor Marcos Pérez Talia. Él es eh, politólogo, es un colaborador de las páginas de política del diario Última Hora. Tiene posgrados en España y en Argentina. Y le saludamos cordialmente por, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Hola Susana, hola Eduardo. También un saludo a César Barreto eh, y agradecer a ustedes, a la audiencia, por, por esta oportunidad. Correcto, y ya se encargó Marcos de presentar al siguiente invitado o a, a la otra persona que nos acompaña, que es el economista, ex ministro de Hacienda César Barreto, a quien también saludamos. Hola, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, el, básicamente hoy queremos centrarnos en, una, en ver qué es lo que nos depara el resultado que pueda darse el domingo, o sea, qué es lo que podemos esperar después de las elecciones que se, se realizan en, en dos días más y que es un poco el centro de atención en este momento. Así que Marcos, quiero empezar contigo para plantearte lo siguiente. ¿Es factible esperar algún cambio significativo en la gestión del Estado o en la administración del Estado, tomando particularmente esta realidad que tenemos hoy eh, al frente, que es el continuismo que encabeza o que está encarnando el candidato por el Partido Colorado Santiago Peña y por otro lado, al frente, como dirían, el, la posibilidad de la alternancia que nos presenta Efraín Alegre por medio o a través del sustento de, de, una, de, de una coalición que no reúne a todo el sector opositor y que tiene en su eje, a la sobre todo, a, a un legendario partido como es el PLRA. Entonces la pregunta concreta es, ¿podemos alentar, podemos esperar algún cambio significativo? Sí, Susana, me da la impresión que efectivamente está en juego esta dinámica de cambio o continuidad. Por un lado, cuando hablamos de continuidad, estamos hablando de un partido que está en el poder desde el año 1947. Un partido que, que ha gobernado en tiempos de dictadura, pero al mismo tiempo eh, ha sido el partido que lideró la transición a la democracia. Con sus matices ideológicos, por supuesto, y sus matices de gestión, estamos hablando que es la continuidad de un modelo que está en el gobierno hace muchas décadas. Por otro lado, el, me da la impresión que el único, la única fórmula con chances realmente es de llegar al, al gobierno en el arco opositor, es efectivamente la concertación, como bien lo decías, eh, y al menos viendo sus propuestas, porque aquí hay que a priori mirar las propuestas. Eh, yo, yo noto dos grandes digamos, eh, dinámicas de cambio. La primera es la, la, la política energética, que, que, que hay mucho énfasis por parte de Efraín Alegre en particular pero de la concertación en general y por el otro lado por lo menos viendo los ejes los ejes, la, la, los, los ejes eh, disparadores de la política de, de la propuesta del Partido Colorado no, no encontré al menos nada y la otra es hace un poco mención a, a una cierta continuidad en, en ejes sociales eh, y, y sobre todo de salud respecto a lo que fue el gobierno del 2008 al 2012, se ve efectivamente que está Esperanza Martínez está incluso eh, Rafael Filizola, está Manuel Caballero, que forma parte del equipo de, de Dionisio Borda. Entonces, hay un eh, cierto intento de volver a ese cambio que, que ocurrió en el 2008-2002. Entonces, como primera respuesta y para ahora, planteo esas dos, esos dos ejes como posibles grandes dinámicas de cambio. Correcto. Te plantearía lo siguiente, porque ha sido un tema que realmente sacudió la realidad política y que se dio en plena campaña electoral que es lo siguiente, Estados Unidos declaró significativamente corruptos a figuras de la política nacional autoridades entre ellas y concretamente a Horacio Cartes, hoy presidente del partido Colorado pregunto esta sanción de parte de Estados Unidos y esta irrupción digamos en el escenario político nacional puede tener alguna incidencia en el sentido de los votos ...que vayan a emitir este domingo los electores? Mi, re, mi, mi, sí. mi respuesta es simplemente intuitiva, de olfato. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente las encuestas, que son una herramienta orientadora de escenarios... ...han quedado tan desprestigiadas a partir del 2018... ...que no pudimos eh, tomar en serio a ninguna encuesta local, a ninguna. Con lo cual es difícil advertir qué pueda pasar a partir, de estas a, esta, a partir de estas sanciones por parte de Estados Unidos... Si tengo que mirar una encuesta que no sea nacional, está esta encuesta Atlas, que por lo menos yo no conocía, pero aparentemente ha tenido buenos resultados en la región. Esa encuesta, por ejemplo, muestra algo llamativo. Eh, más allá del empate técnico que plantean, eh, el Partido Colorado pierde entre 10 y 12 puntos porcentuales respecto al 2018 y al 2013. Mario Abdo Benítez ganó con el 46,4% y Horacio Cartes con el 45,9%. Sin embargo, esta encuesta plantea un escenario en torno al 35 o 36%. Entonces estamos hablando de una pérdida entre 10 y 12 puntos porcentuales. La política no es unicausal. Hay muchas explicaciones. Pero tal vez una de esas explicaciones pueda ser que efectivamente la sanción haya afectado digamos, el, el, el, la, las ganas o las chances de, de recibir votos por parte del Partido Colorado. Y también incluso la, la propia financiación. Hemos visto cómo sí. el Partido Colorado... Eh, si bien parece que ha conseguido, ha, ha tardado bastante más tiempo porque en otras elecciones eran los primeros en disponer. Sobre todo el dinero en limpio, ¿verdad? Eh, el dinero formal. Entonces, de alguna manera puede que haya efectivamente un impacto. Correcto. Bueno, ¿y qué hacemos o qué esperamos en el ámbito económico, Eduardo? Sí, justamente el tema económico también hay que plantearlo dentro de todo este contexto político y justamente por eso también apelamos al doctor César Barreto, que es una voz autorizada dentro de la economía paraguaya. Doctor, precisamente, analizando un poquitito el contexto actual, probablemente hay niveles más elevados de polarización, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro ámbito nacional. El Partido Colorado, eh, la concertación, probablemente van con fuerzas bastante iguales a estas elecciones y bueno, probablemente el periodo post -electoral va a tener muchos desafíos que probablemente también puedan eh, llegar hasta el ámbito económico. ¿Le parece que todo este periodo electoral o este periodo político podría tener una consecuencia directa dentro de lo que es el desempeño económico? La verdad, nosotros no, no estamos um, notando una diferencia muy sustancial, digamos, en términos de, de política económica. Tal vez porque eh, en los últimos 20 años hemos notado cierta tendencia a un mayor consenso de que buenas políticas económicas ordenadas parece que producen mejores condiciones, mejores resultados eh, para la gente en general, digamos, pero la economía funciona mejor en un escenario en el que las políticas económicas son ordenadas. Entonces yo no, no he escuchado, no he leído, no he notado alguna intención de, de ninguno de los candidatos de eh, modificar sustancialmente el rumbo de la política económica y eso también se ha notado en que en el sector privado en general como que no se nota una preocupación muy grande de cuál puede ser el resultado de las elecciones porque estas esta políticas de largo plazo que de alguna u otra manera con este mayor consenso que fue ganando a través de los años pareciera ser que es algo que no se modificaría de manera sustancial. Después hay matices, digamos, verdad, ¿verdad? ¿verdad? algún enfoque más hacia cierta política social o otra, Porque obviamente que tiene costos en términos económicos y hay que ver cómo se financia, digamos, pero desde el punto de vista de, de, de lo que normalmente preocupa eh, de, con una perspectiva más de, de mediano y largo plazo, nosotros no estamos notando alguna diferencia muy significativa. De hecho, eh, el, lo, lo que está en este momento en, en cuestión, que es, venimos de, de, de, de un gasto público muy fuerte, de la pandemia básicamente, ¿verdad? Que estamos tratando de eh, recuperar un cierto equilibrio fiscal que se perdió en ese año. Eh, pareciera ser que eso está dentro de lo posible eh, de poder lograrlo, de poder mantenerlo en el próximo gobierno no, hay desequilibrio muy grande, hay cierto desorden pero eh, los, los, los ajustes que son necesarios no son muy sustanciales, el impacto no es muy sustancial. ¿verdad? Tampoco hemos notado o sea, mencionaba eh, o sea, el, el, la, Efraín Alegre fue el que planteó eh, políticas más concretas digamos dentro de la de, de su campaña electoral, eh, al, con implicancias en términos de gasto público, digo, ¿verdad?, que se lleva la política energética, que es una ampliación del subsidio del, de la tarifa social de la Ande en este caso, ¿verdad?, eh, los costos no son muy sustanciales, o sea, uno no puede decir que esa política va a generar un cambio drástico en el, en el manejo económico del país, ¿verdad? El tema de los medicamentos tampoco, ¿verdad?, de hecho, tal vez lo más complicado en el sector salud es que hay un desfinanciamiento importante que, que nadie, ninguno de ellos habla de eso, pero más que la, los medicamentos gratis, vos tenés que resolver el problema de desfinanciamiento grande que hay, tanto en IPS, el sector de salud de IPS, como también el Ministerio de Salud que tiene deudas con proveedores acumulados por montos muy importantes que refleja un desequilibrio entre los recursos que está recibiendo y los gastos que está ejecutando en, en, en, en los distintos insumos y medicamentos que necesita el sector. ¿verdad? Eso es un problema estructural que hay que encararlo no con medidas coyunturales, sino con, eh, haciendo un cambio un poco más profundo, digamos, allí, que seguramente se va a discutir ya en, en, en los próximos meses eh, sobre esa realidad, pero nadie habló de esa realidad. ¿no? Entonces, eh, lo que vimos hasta ahora, notamos hasta ahora, no vemos cambios muy sustanciales. Nosotros esperábamos, esperamos mirando de, de la agenda que venimos trayendo hace muchos años de reformas económicas, ¿verdad?, eh, nosotros esperamos eh, ajustes importantes en términos de la caja fiscal eh, una reforma que desde la superintendencia de jubilaciones hasta ajustes en el programa fiscal de la caja fiscal de funcionarios públicos e incluso algunos en, en, en el caso del IPS eh, nadie habló de eso hasta ahora eh, lo mencionan así como para, aparentemente tareas generales más necesarias pero en el enfoque de reformas económicas del país, esto se postergó por mucho tiempo. El, único, el último ajuste eh, en la línea correcta lo hizo Dionisio Borda en el 2003, creo que fue. Duró un año porque se revirtió de vuelta muy rápidamente y, y el problema continuó. ¿verdad? Estamos esperando algún cambio en términos del manejo del, del contra, de contrataciones del funcionariado público, que es un tema muy complicado. Que responda a un modelo de gestión política, ¿verdad? clientelismo, prebendarismo, o sea, eso hace falta cambiar porque el, el, los recursos del Estado van a ser muy escasos en adelante. Y yo no veo que el sector privado pueda acompañar ajustes tributarios, por ejemplo, incluso para el sector salud, si es que no se corrige básicamente que estas cosas que generaron desórdenes muy grandes en los últimos 20 años que el Estado tuvo muchos recursos. Entonces, las cosas importantes desde nuestro punto de vista en términos de reformas no lo ha mencionado nadie. De hecho, Santiago Peña entró en un discurso muy populista en los, en los últimos 30 días eh, tratando de eh, ganarse, me imagino, los funcionarios públicos. ¿verdad? Efraín Alegre, eh, yo espero que alguien que, que implique cambio eh, quiera cambiar ese modelo porque es un modelo de 70 años, 1947 para acá. ¿verdad? Uno esperaría más que reformas pueden venir de ese lado que del otro, digamos. ¿verdad? Pero veremos, hasta ahora no se ha hablado mucho de esos temas. ¿eh? Doctor, precisamente habló de la importancia de las reformas y creo que es prácticamente uno de los principales desafíos que tiene nuestro país. Hoy estuve leyendo un artículo muy interesante de la BBC que menciona cuáles son los, por, los probables desafíos para la economía paraguaya si hablamos de la estructura tal vez de la economía. Hay mucha dependencia <coughs> del campo, en nuestro país, del sector productivo, se tiene una alta informalidad en Paraguay. Tenemos también eh, una matriz energética que si bien nosotros producimos energía limpia, prácticamente dependemos de, de los combustibles fósiles. ¿Le parece que ese tipo de cuestiones también son importantes para ir abordando justamente con las nuevas autoridades? Bueno, el tema de la estructura económica no es un tema tan sencillo de, de abordar. O sea, la, la forma que nosotros enfocamos la política económica, la estructura económica es resultado de la, los factores de competitividad que tiene la economía en general y los recursos se van asignando hacia aquello, aquellos sectores que eh, generan más rentabilidad para el sector privado y las inversiones van para allá. Entonces, en nuestro país, con los recursos que tenemos claramente, el sector agropecuario, el motor, ¿verdad? El régimen de maquila se ha convertido en un motor adicional en los últimos 10 años que ha generado muchos empleos, con una integración a la cadena industrial brasileña principalmente, eh, pero responde finalmente a los recursos que el país tiene. O sea, tiene, tenemos gente joven con relativa buena pre preparación y tenemos recursos naturales que son muy eh, importantes. ¿verdad? A eso responde la estructura económica. Cambiar eso eh, <risa> requiere de una política de 50 años, no es tan sencillo. ¿verdad? Entonces yo no veo que de aquí a 5 años, ni a 10 años, ni a, a 15 años vaya a cambiar mucho. Ahora estamos viendo, por ejemplo, un inicio de un desarrollo forestal ligado a la industria de la celulosa que yo creo que ese va a ser el motor de la economía en los próximos 10 años. ¿verdad? Pero no es resultado de que la política tal, pública tal o el Estado hace tal o interviene el Estado de esta manera. No, es resultado de que somos muy competitivos para, para, para que los árboles crezcan en Paraguay de manera más fácil. ¿verdad? De hecho... Eh, somos uno de los más competitivos en el mundo en ese sector, porque no se invirtió nunca porque el riesgo país es alto son inversiones muy grandes ¿verdad? y ahí ya miran si es que la justicia funciona, que son cosas que conspiran en nuestra contra, que son cosas que tenemos que arreglar para que el país tenga una dinámica de inversiones eh, especialmente extranjera más importante ¿verdad? el tema de la informalidad sí es un tema de política pública, eso sí es algo que yo creo que, eh, de hecho nosotros hemos hablado mucho de eso, hemos insistido bastante en estos años, ¿verdad? Eso requiere una política eh, que primero hay que entender bien de dónde se origina esa informalidad. ¿Por qué es que la gente quiere estar en el sector informal? ¿Por qué la gente no quiere aportar a IPS? Porque la informalidad más grande es la laboral. El 70% de los trabajadores son informales. ¿Por qué la gente no quiere aportar a IPS? no bueno, estoy hablando del empresario, estoy hablando de la gente. No quiere que se le descuente el 9% porque no recibe nada. ¿Para qué voy a aportar si no me dan nada? ¿verdad? Entonces... Hay que entender mejor esa lógica para tratar de, de resolver ese problema de la informalidad. ¿no? Después la otra informalidad es más tributaria que se ha bajado bastante. O sea, la informalidad laboral es 70%, la tributaria más o menos la mitad, 35, 30, 35. ¿no? O sea, y la informalidad tributaria está muy relacionada a pequeñas empresas y actividades de frontera que, que tienen una lógica distinta, que sé yo, el cigarrillo, ¿verdad? una actividad informal, digamos, ¿no? Eh, eso, eso sí requiere una, una, una decisión política y, y obviamente políticas públicas claras que eh, apunten en ese sentido. Yo creo que son cosas que no se pueden sostener en el tiempo. Y ahora el tema de la, de la matriz energética, ahora tal vez tengamos alguna oportunidad de poder modificarlo, si bien las tarifas de, de la electricidad en Paraguay ya son las más bajas de la región, pero por lejos, ¿eh? y la gente no responde tanto a los incentivos del, del, de los precios, digamos, ¿verdad? porque las tarifas son bajas en Paraguay. Uno mira en Argentina, que es un país con subsidio altísimo en energía, ¿verdad? las tarifas son 40% más caras que en Paraguay. En Brasil es dos veces y medio que Paraguay. Uruguay lo mismo. El, yo creo que tal vez lo que pueda ayudar allí es que antes no habían vehículos eléctricos, ahora sí hay una, toda una industria naciente que seguramente va a desarrollarse mucho en la próxima década, probablemente esa sea una oportunidad para que vayamos cambiando, porque la principal área donde se usa eh, combustible fósil es en el transporte, ¿verdad? Que podemos empezar por el transporte público, algo de eso eh, se está eh, hablando, no veo todavía una, una cosa muy clara, pero alguna intención en esa línea y responde oh, claramente cosas reales allí que se pueden modificar y son factibles de llevarlos adelante, ¿verdad? y son, eso uno puede aplicar políticas hoy y, y, e implementarlas en los próximos dos o tres años pero seguramente los resultados los vamos a ver en 10, 15 años no son, son cosas que maduran así en periodo corto de tiempo ¿no? ¿Susana? Sí, siguiendo con el doctor Pérez Talia, quería preguntarte lo siguiente en, en esta carrera por la presidencia de la república ¿qué, ¿cómo evaluas eh, a figuras como Euclides Acevedo y Paraguayo Cubas que se han cortado solo, no han acompañado la concertación y que para muchos eh, se presentan como otras opciones de alternancia, para otros son satélites del Partido Colorado. No, bueno eh, hay un gran libro en ciencia política de Gianfranco Pascuino que se llama La oposición, bueno en ese libro él sugiere algunas cosas interesantes no todos los opositores quieren ganarle al partido oficialista. A veces ser opositor es rentable. Eh, en general, eso. En general, en, en líneas teóricas. A ver. Eh, Payo Cuba estuvo en la concertación, pero eh, luego salió. Y, y una parte del Frente de Guasú también había estado. La cuestión es que pareciera que no hay vida por fuera de la concertación, en términos reales, de ganarle al Partido Colorado. Clive Acevedo fue una figura que por lo menos la, en la encuesta Atlas vuelvo a esa encuesta que es la única que, que tengo, ronda el 2% eh, con lo cual eh, en términos estadísticos es muy marginal y sobre todo ellos apelaron a, a, a, a una autopercepción como el único progresismo posible pero sin embargo digo, mirando señales, la política está, está cargada de simbolismo y de señales el Pepe Mujica estuvo, no sé si hace 15 días, no sé hace cuánto. Dos semanas, sí. O hace dos semanas. Bueno, el Pepe Mujica se fue al acto de la concertación. No se fue a visitarle a Euclid Acevedo, ni a Querey, ni a nadie. Entonces, de vuelta, eh, la concertación es un espacio de convergencia. Bueno, el, el discurso de Mujica fue bastante significativo, hablándole al progresismo paraguayo. Hay que unirse, hay que unirse en la diversidad. Yo en mi adolescencia era radical, pero entendí que para... Para llegar al gobierno hay que unirse en la diferencia. Respecto a Payo, es un fenómeno que habrá que estudiarlo, eh, comprenderlo, para poder describirlo mejor. Eh, veo que en, eh, ayer justamente se publicó en Terere Cómplice un artículo sobre, sobre Payo comparándolo con mi ley. Ya tiene, por supuesto, algunas semejanzas. Hay una interpelación, eh, a, hay, hay una disrupción, una interpelación a, a las clases más. Más, más vulnerables hay un, un sentido de, de, de llamar al, a, a los antisistemas, al voto bronca etcétera eh, pero bueno, comparándolo con mi ley rápidamente, eh, tiene algunos problemas, no, no, no ha sabido digamos, crear eh, organizaciones partidarias que puedan estructurar el voto ustedes saben que en Paraguay ¿cómo se estructura el voto en Paraguay? bueno, principalmente a partir de, de trazos partidarios con esto no quiero decir que no haya vida por fuera de los partidos tradicionales. Por supuesto que hay. Pero mirando nomás la historia, Fernando Lugo y Horacio Cartes entendieron muy bien que para llegar al gobierno hay que tener partidos políticos tradicionales. Horacio Cartes pudo perfectamente, así como Macri, fundar su propio partido político. Sin embargo, decidió... No había votado nunca, no estaba ni empadronado. empadronado decidió, digamos, seducir al, al, al Partido Lo mismo con Lugo. Entonces... No tener un partido político eh, eh, institucionalizado que estructure el voto es un serio problema eh, en la política paraguaya. Cierro con esto. Da la impresión que ese 14 puntos, 15 puntos que pueda tener, la gran pregunta es ¿a quién le roba más votos? Sí. Esa es, digamos, la gran pregunta que, que hoy se hace, eh, digamos, la gente, el análisis político. De vuelta, no tenemos encuestas locales serias. La verdad es que son imposibles de mirar ninguna encuesta local. Pero mirando esa encuesta anterior, la que te hacía mención, donde viendo como el, el Partido Colorado estaría con 10 puntos abajo respecto a la elección del 2018-2013, podría ser que efectivamente Payo Cuba se esté nutriendo más de allí. Por supuesto que Payo Cuba le robará voto a todos. Eh, es, es transversal, digamos, a, a su, su, su manera disruptiva de, de, de apelar a, al voto es transversal. Sin embargo, pareciera que por cada un voto que roba aquí, robaría tres votos. Al, al pareciera a nivel de hipótesis por suerte faltan dos días para corroborar sí. o refutar nuestra hipótesis, pero pareciera que roba hoy muchos más votos al partido colorado que en la concertación Silvio Abelar el, el senador cartista dijo en, eh, hace unos días que con Payo Cuba el partido colorado estaría perdiendo un voto, pero la concertación cuatro, hizo esa relación Nicanor también, ah. pero lo mismo hizo, dijo Nicanor en el 2008 con Lino Viedo ah, cierto entonces, eh, en esta idea, bueno, Lino Viejo, ustedes saben mejor que yo tenía esos procesos de décadas. Bueno, mágicamente, en un par de semanas, solucionó todos sus problemas. Y me parece a mí, en una mala lectura del Partido Colorado, en ese momento pensando que Viejo iba a restar más votos a la Alianza, terminó finalmente restando votos a, uh -huh. a Blanca Ovelar. Marcos, tanto, eh, tanto vos como, eh, como César Barreto hablaron de un modelo. ¿cuál sería, con estos candidatos que tienen más chances de votos este domingo ¿cuál sería el modelo que, que vamos a esperar? ¿es el mismo que el que tenemos? ¿hay alguna posibilidad de que, de que se dé algún trazo diferente por presión quizá de la por presión regional o por, por diversas otras razones que, que siempre confluyen para que un país tome decisiones de cambiar? Mira uh, en, en, en varios portales de, de, que tiene líneas de investigación en ciencia política, lo primero que se busca es descargar el programa. ¿Verdad? Es como un ritual, el programa de los partidos políticos es un ritual. Por, América Latina tiene un bajo nivel de, de, de política programática, pero en general, eh, en procesos electorales, se puede descargar los principales programas para al menos en el discurso ver las diferencias. Yo por lo menos no tuve acceso al programa del Partido Colorado. Eh, más allá de, de, de, de esos ejes, de esos hilos conductores, disparadores de, de, de peña que habla de, de motochorrocero, de guardería, chespis. etcétera, o de chespis pero en general como programa yo no tuve acceso y mucho menos equipos entonces porque finalmente también el, el papel aguanta todo, ¿verdad? Uh -huh. es importante también en, en, en política ya que la democracia es un escenario donde premiamos y castigamos es importante mostrar un programa, pero también mostrar el equipo. Yo, soy sincero, yo no tuve acceso a, al programa. De todos modos, hasta ahora ninguno de estos dos candidatos, ni Peña ni Alegre, han mostrado el equipo. Un poco eh, Efraín Alegre, pero... Sí. En la concertación, si no me equivoco, hace dos días, creo, sí. hizo un lanzamiento, mostró, mostró librito, el famoso librito, del sí. programa, pero también el, los diversos equipos. De eso yo podría mirando lo que tengo, ¿verdad? yo podría por lo menos diferenciar, al menos a nivel discursivo, tres grandes hitos donde uno hace mención y el otro no, por ejemplo el tema de la energía, que muy uh -huh. bien César Barreto recién lo enunció. Eh, allí hay una diferencia importante, por lo menos a nivel discursivo yo no, yo no escuché en, en, en los discursos del Partido Colorado ningún énfasis en la energía el segundo es algo llamativo, el, el narcotráfico y el crimen organizado que es algo que está permeando y está avasallando a nuestra joven, incipiente y de muy mala calidad democracia. No hay que olvidar que Paraguay está. Todavía me causa a veces cierta, eh, cierta sorpresa cuando recuperando archivos de periodísticos de la época, eh, algunos decían en el 89 volvió la democracia. En el 89 no volvió la democracia. Nosotros estamos viendo nuestra primera experiencia democrática, que por supuesto tiene falencias. Y una de esas falencias en mi lectura es, es el financiamiento espurio, el dinero del narcotráfico el, y el dinero del crimen organizado. Entonces, a mí me gustaría que, que eso fuera abordado por los demás candidatos, pero por lo menos en el Partido Colorado yo no encontré ninguna mención al, al crimen organizado el narcotráfico. Y por último, otra, otra diferencia interesante es que Alegre, hace unos días me pareció escuchar que había lanzado una suerte de un ministerio o algo así para devolver lo robado. Sí. Énfasis en la corrupción, que es otro, digamos, cualquier índice de calidad de la democracia de América Latina, o sea, cualquier índice internacional que mida la democracia, describe que uno de los males que está, eh, que está haciendo añicos nuestra, de nuevo, incipiente democracia, es justamente la corrupción. Creo que el, acá el, el doctor Barreto eh, me recordará mejor, eh, creo que el Banco Mundial había hecho ese famoso informe anual donde muestra el, el, cuánto dinero, por ejemplo, en, en compras públicas se pueden optimizar. En Paraguay era algo así como 1.200 dólares anuales. O sea, la, la principal eh, crisis en el mal manejo de la, de, del dinero público está en, en, en las contrataciones públicas, en la corrupción allí. Sin embargo, tampoco ha sido abordado por... por, por por el partido colorado en este caso ni por otros candidatos. Así que me parece que para cerrar, para no hacer muy largo, esas tres grandes diferencias sí. yo noto, al, al menos a nivel discursivo. Bueno, recordamos entonces a nuestra audiencia que estamos en diálogos, última hora 50 años, y seguimos entonces con el doctor César Barreto, con el economista César Barreto y con el compañero que nos acompaña de la sección economía, Eduardo Villalba. Precisamente doctor, el tema de la, de la corrupción que se traduce en un alto porcentaje de, de mal gasto público. Es un tema que se está tratando de abordar de cierta manera. Surgió, por ejemplo, la ley de compras públicas que busca optimizar un poquitito mejor lo que es el gasto. Van surgiendo ciertas iniciativas que corresponden a ese ámbito. Le parece que probablemente ese sea el punto principal que hay que atacar en nuestro país y que probablemente las autoridades tengan que hacer frente también teniendo en cuenta de que los altos niveles de corrupción o de poca institucionalidad en nuestro país son los que generalmente se resaltan como obstáculo para poder llegar al grado, al grado de inversión? Eh, claramente la corrupción, el, yo siempre lo miro en términos de, de evolución, digamos. Nosotros venimos, el sector privado ha aprovechado las oportunidades, el sector europeo se desarrolló, eh, durante 15 años más o menos la pobreza se redujo, hay mejoras económicas notables, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Después de algunas reformas que hicimos, más de carácter macro, principalmente, ordenar un poco la economía, ¿no? eh, Hoy, los servicios públicos en general, la, la mala calidad o la escasez de ellas, ¿no? son las principales barreras que nos están frenando ya en ese proceso de desarrollo. Como que el sector agropecuario aportó lo que podía, digamos, ¿verdad? Pero de, en adelante, que necesitamos avanzar en un proceso mayor de industrialización, eh, mayor valor agregado, los servicios públicos en esa parte empiezan a ser críticos para que el país sea o no competitivo para hacer esas cosas. Porque si no sos competitivo, no vas, no vas a a tener éxito en cualquier estrategia de desarrollo eh, productivo que tengas. ¿no? En ese tema, eh, claramente, eh, la corrupción empieza a ser, La corrupción siempre existió. O sea, ese es el tema, como que hasta ahora eh, impactaba, veíamos que gente que se hacía millonario, pasando por, por cargos públicos, proveedores del Estado, que se volvían grandes, qué sé yo, ahora, pero... Es como que la economía seguía funcionando porque no dependía tanto de esto. ¿verdad? Hoy ya esto es como una... Eh, es limitante. ¿verdad? Para que nosotros sigamos hacia adelante, por un lado por el grado de inversión, que es una parte que impacta, pero por otro lado también para que la gente que la forma que impacta en la gente esto es que nadie quiere pagar impuestos porque o sea, yo pago impuestos y yo veo lo que pasa con la plata que yo estoy poniendo allí O le contratan a su sobrino, a su hijo, a su pariente, qué sé yo, para, en, en algún cargo público, o le contratan a su amigo, qué sé yo, o, o él mismo se beneficia con contratos. O sea, la corrupción. ¿no? Este círculo vicioso que hay ahí es que yo no quiero pagar impuestos porque la forma que usan la plata... Eh, eh, no me gusta es un problema serio o sea, es un problema de confianza en el estado que, que hace inviable a, a una nación o sea, nosotros tenemos que romper este círculo ¿verdad? y está, eh, hoy ya es binding ya es limitante ya, ya, ya no es que estaba ya no nos mirábamos pero pues no, no nos afectaba tanto hoy ya es una barrera en, en, en esta siguiente etapa algunos lo mencionan por el lado de para alcanzar el grado de inversión necesitamos esto yo lo veo por el lado de que para que el Estado tenga validez y recupere la credibilidad en, en, en la ciudadanía tenemos que eh, eliminar o reducir drásticamente la corrupción ¿verdad? y ahí el, el, el punto central es la justicia porque <coughs> si vos no castigas la corrupción, no va a desaparecer esto no es una cuestión de buenas intenciones la ley tiene que penalizar fuerte en Estados Unidos vos te vas 25 años a la cárcel por corrupción o sea, si voy a poner tres años, que sé yo, y después con algunos permisos, algunos ni siquiera se van, ¿no? O sea, eso no es castigo. O sea, 25 años y tenés que sacarle toda la plata que pudiste demostrar que es el robo. ¿no? Tenés que sacarle, así como se hace ahora con lo, esta cuestión de narcotráfico, eso. Tened que sacarle, o sea, vos tenés que crear daño para que eso pueda, eh, pueda controlarlo. Porque los seres humanos respondemos a los incentivos que hay, ¿no? si vos puedes ganar un contrato pagándole a un fulano y para vos es muy importante ganar ese contrato y vos vas a pagarle a ese fulano así funciona por si vos no castigas eso muy severamente no va a funcionar, lo que pasa es que el poder judicial fue parte del sistema hasta ahora ¿verdad? y digo hasta ahora porque yo tengo cierta esperanza que con los cambios que hubieron últimamente en la justicia yo creo que puede ser, si sí, sí, la gente, que la mayoría, muchos de ellos tienen respeto, yo no los conozco la mayoría pero me hablan bien de los nuevos miembros de la corte el, el fiscal general del estado de, eh, también tiene cierto eh, respeto ¿verdad? vamos a ver cómo actúan porque la reputación nomás no es suficiente a no ser que vos hagas las cosas ¿verdad? vos tenés que efectivamente hacerlas porque si vos te mirás la cosa y tapás y callás nomás de vuelta ve allá porque es un amigo vos, así no va a funcionar pero tengo esperanza, yo veo que en este momento si además de eso se suma un gobierno que claramente ataca esa parte ¿verdad? Eh, eh, yo creo que podemos empezar a dar vuelta el, el asunto y si nosotros logramos mejorar la justicia el grado de inversión está cerquísima un año más dos años sí, hay, se nota claramente porque esto uno tiene que dar la señal clara de que esto cambió o sea no hay que pues si va a empezar no sé primero querés ver 100 condenas ¿verdad? eso va a ocurrir en 20 años ¿no? acá, si la gente nota que acá hay un cambio estructural que cambió, venía para ya, se va para el otro lado que con pocas cosas va a poder lograr eso, si eso vemos yo creo que esto eh, puede mejorar drásticamente y la gente se alinea o sea, la gente se alinea rapidísimo cuando ve de que efectivamente la cosa cambió Así como nos alineamos cuando pasamos hacia otros países en el tráfico, nomás nosotros nos comportamos bien, así mismo va a ser si es que la gente nota que la cosa cambió acá. Para mí ese es un tema central. ¿no? Porque si no, el Estado se nos vuelve inviable acá. Incluso mantener los equilibrios macroeconómicos va a ser muy difícil porque la presión de gasto es tan grande que en algún momento nosotros vamos a necesitar aumentar los impuestos y cuando vos quieras hacer eso no vas a tener mayoría para aprobarlo. Ese es el problema. Y ahí el Estado va a explotar. Doctor, precisamente también eso me da pie para plantear otro tema que me parece importante que es el tema del presupuesto general de la nación y el gasto público ¿le parece que podría haber algún tipo de cambio en alguna de las circunstancias si gana el partido Colorado? ¿le parece que hay algún tipo de intención de ir modificando cuestiones relacionadas al gasto público? tal vez si la concertación lo hace habría mayor posibilidad ¿le parece que en alguno de los dos escenarios que se plantean de cara al domingo hay posibilidad de tener mejoras en este elemento? Bueno, ahí hay que ser conscientes que en decisiones de gasto público y decisiones de cambios legales el Congreso es más determinante que el Poder Ejecutivo y eso a mí me genera ciertas dudas. Yo no sé si ni cualquiera de los dos principales que ganen por más intenciones que tengan ellos ya, claramente que la concertación para mí tiene más motivaciones para cambiar por la lógica ¿verdad? el partido colorado no, no, no querría cambiar mucho porque su estructura está basada en eso digamos. ¿verdad? pero alguien que es contestatario tendría que querer modificar la estructura ¿verdad? pero por más que quiera modificar la estructura tenés que tener los votos suficientes para poder cambiar eso y eso ahí yo no tengo la seguridad ¿verdad? la experiencia que yo tengo, que fui ministro por un periodo corto de tiempo en su momento, yo noté que eh, los políticos en ciertas cosas eh, actúan independientemente de los colores ¿no? eh, cuando hay, está afectando algo que para mí el modelo político no es solamente colorado porque también permeó en el resto eh, el romper eso yo creo que va a ser más difícil por eso yo voy a la justicia porque si la justicia empieza a actuar que no es que, que no política digamos, ¿no? si actúa independientemente y empieza a castigar con fuerza eh, eso sí puede tener más impacto eh, eh, en las contrataciones que sabemos que hay eh, muchas cosas ahí, si alguien reclama y va a la justicia y esa justicia castiga algo, eso sí puede ir modificando a los políticos yo no les confío mucho, a no ser que la ciudadanía le demande tal cambio. Ellos no van a hacer ese cambio. Yo no veo que la ciudadanía este, permee tanta una preocupación de este tipo. ¿verdad? Esa es una preocupación más estructural del funcionamiento de la democracia que tenemos nosotros, que eh, tengo mis dudas. Susana. La preponderancia que está señalando César Barreto del Poder Legislativo del Congreso, Marcos... ¿Cómo podría verse afectada tanto la composición como la gobernabilidad dentro del Congreso Nacional con este sistema de listas eh, desbloqueadas con voto preferencial? Es como que se crean cantidad de bancadas independientes. Entonces... ¿Hasta qué punto con este nuevo sistema podemos esperar que el Poder Legislativo de alguna manera coordine con el Ejecutivo que resulte de las elecciones generales del domingo? Para responder esa pregunta hay que esperar efectivamente el domingo, la composición de fuerzas. Lo que sí te puedo decir es que nosotros desde la Asociación Paraguaya de Ciencia Política habíamos enviado una nota en ese momento en el 2019, a la presidencia del Senado cuando se estaba tratando este proyecto de ley de introducir el voto preferencial. Sobre todo fue un momento duro porque alguien le convenció a la ciudadanía de que el problema de la mala representación en Paraguay era la lista sábana, la lista cerrada y bloqueada. Y por ende, eh, un cambio en la lista sábana iba a haber una mejor representación. Esa, digamos, era la ley motiv de, de, de este cambio. Eh, nosotros... Habíamos enviado esa nota, por supuesto en ese momento hemos recibido un montón de críticas, en ese momento ponerse la lista sábana era, o sea, hablar bien, entre comillas, de, de las listas cerradas y bloqueadas era más o menos el merecimiento de la hoguera eh, <risa> a los, al máximo grado posible de temperatura. El 2021 las municipales ya nos mostró los efectos, Así o sea, es. lo que quiero decir es que los sistemas electorales no son buenos o malos per se, producen efectos y afortunadamente en la ciencia política tenemos la política comparada que, nos, eh, que es una herramienta que nos sirve para ver cómo funciona tal vez ese mismo sistema político en, otra, en otro país, en otro contexto bueno en el caso peruano es paradigmático en Brasil hay algunos estados también y efectivamente una de las consecuencias de, de este voto preferencial es que eh, la, la centralidad ya no pasa por las facciones sino por las candidaturas eso en primer lugar eh, con lo cual es posible esperar una menor cohesión política en, en las bancadas porque de alguna manera yo estoy ahí no necesariamente por la voluntad del líder de la facción sino por mi propia, eh, por mi propia prestancia, por mi propio prestigio, por mis propios méritos, por mi, sí. por tus propios méritos eh, políticos y financieros. La otra cuestión es el financiamiento, vuelvo a eso porque me parece importante, en un país de baja institucionalidad con muy poco control del dinero del narcotráfico en la democracia, en tener un, un diseño electoral que implique mayor gasto en campaña, es muy peligroso, es muy peligroso. Porque con este sistema, lo que ocurre es que uno puede quedar uno, dos, tres en la lista del Senado en las primarias, pero con el voto presidencial puede quedar igual afuera en las generales. Con lo cual hay un doble gasto, hay un gasto para las internas, pero además hay un gasto en las generales. Antes, sin embargo, el gasto principal eran las internas, pero luego el partido aupaba. El propio partido aupaba al, al, ya a los 15 o 16 candidatos. Y en tercer lugar, es que antes, eh, por ejemplo, el Partido Colorado tenía una expectativa de meter 17 senadores. Los que quedaban 25 para abajo ya no hacían prácticamente política. Hoy tenés 45 tractores en el Partido Colorado, en el Partido Liberal... 45 tractores que desde allí empujan a la lista. Y eso de alguna manera perjudica a los terceros partidos que en muchos que en algunos casos fueron los que eh, incentivaron el cambio del diseño. Entonces, viendo lo que ocurrió en el 2021, pareciera que vamos a tener un parlamento mucho más bipartidista, aunque incluso con una leve superioridad al Partido Colorado. Y eso va de alguna manera a marcar los límites del, del, del poder ejecutivo que se elige este domingo y también los límites de sus propias agendas de cambio. Y una eh, cintura política en el sentido de saber negociar con todos estos eh, sectores que vayan a estar representados. Sí, creo yo que una de las, de las grandes debilidades de, de, nuestro, de nuestra joven democracia todavía es, es la falta de, tal vez, de la falta de talento para poder llegar a grandes acuerdos políticos. ¿verdad? Hemos visto que, bueno, como decía recién César Barreto, la economía o por lo menos la macroeconomía ha sido, ha sido un gran acuerdo eh, en los últimos 20, 25 años pero sin embargo no abundan ejemplos de grandes acuerdos en, en la política y además con, con un eventual nuevo eh, parlamento mucho más eh, bipartidista se va a requerir mucha más conversación, mucha más voluntad, mucho más talento y sobre todo muchas más eh, ganas de, de, de acordar cuestiones macro por lo menos suprapartidarias. César Barreto habló de una señal clara que debe dar el, no, el gobierno que resulte electo y que pasa sobre todo con qué hacer para fortalecer el sistema jurídico del país. Pregunto concretamente, a criterio tuyo, ¿cuál tiene que ser otra señal eh, indiscutible eh, que tiene que dar el nuevo gobierno para que la ciudadanía recupere alguna credibilidad y espere por lo menos un poco de cambio, algo, algún cambio, digamos? Diría dos cosas rápidas. En primer lugar, eh, el cambio del modelo en la gestión de, de, de la cosa pública. La verdad es que el Estado paraguayo, en términos comparativos, en América Latina, debe ser de los peores estados en que brindan eh, bienes públicos. Sea salud, sea educación pública, sea infraestructura. Honestamente, eh, viendo los países de la región, en términos solamente de infraestructura, estamos entre los más atrasados de la región. Eh, entonces se esperaría que el nuevo gobierno eh, emita un, una propuesta de cambio radical respecto a la provisión de bienes públicos por parte de un estado cuyo modelo parece agotado en toda su forma y la otra pienso yo es esta idea de vuelvo a, a los índices de calidad de la democracia cuando uno ve Paraguay en términos comparativos salta una dimensión siempre que, que puntúa muy mal y es la dimensión del estado de derecho, de rule of law en términos ciudadanos, cotidianos, uno podría decir ¿en qué me afecta a mí que, que el Estado de Derecho, que el rule of law esté en, en, en bajo puntaje? Y bueno, afecta en, en la coima en la calle, afecta en un poder judicial poco independiente, afecta en una fiscalía que afortunadamente ahora hubo un cambio, en una fiscalía que ha mirado, los ojos, ha mirado con ojos eh, muy fuertes hacia un sector y ha abandonado el, la mirada hacia otro. Eh, afecta por ejemplo en, en el nivel de relacionamiento contractual entre las partes privadas quiero decir, el Estado de Derecho es un eje fundamental de, de la democracia lo dice cualquier teórico como Robert Dahl, etc. entonces es ultramente necesario eh, en mi lectura eh, que, el, que el nuevo gobierno ponga eh, el, el foco de atención allí Doctor, de mi parte yo ya planteo las últimas dos cositas para ir también cerrando nuestro espacio por un lado, ¿cómo estuvo observando todo este debate que se dio en torno a China o Taiwán desde el punto de vista económico? ¿Le parece que plantea algún tipo de, de aspecto a tener en cuenta dentro de lo que fue todo este debate, por un lado? Y por último, le planteo, ¿qué es lo que le parece lo más urgente o lo más importante para tratar dentro del próximo gobierno en materia económica? Hablamos ya de prácticamente todos los desafíos, mencionó las reformas, mencionó tema caja fiscal... Mencionó un montón de cosas. ¿Con qué empezamos? ¿Qué es lo más urgente? Taiwán versus China. Eh, Económicamente, para nosotros, para cualquier país y para nosotros lo óptimo es que tengamos relaciones con todos, digamos, ¿verdad? porque el, lo que uno no te da, te da otro, ¿verdad? Eh, en este caso, el componente económico es claro. O sea, nosotros tendríamos que tener relaciones con China y tendríamos que tener relaciones con Taiwán. Si yo tengo que elegir entre los dos, elijo el más grande. Económicamente hablando. El problema es que esto no, no, no es económico. O sea, esta, esta decisión no es económica. Entonces, los economistas tenemos poco que decir ahí. Es eh, más bien... Eh, de qué parte del mundo crees estar, más o menos así se va a ir planteando. Esto en la medida que pasa el tiempo, esto se va a ir abriendo, separando más el, el bloque occidental, eh, Estados Unidos, Europa, versus el, el oriental, eh, China, Rusia, hasta cierto punto, y hasta por ahí algunos otros países. ¿verdad? Eh, y no sé si va a haber posibilidad o no de que haya algunos países no alineados, como Brasil, por ejemplo, está intentando no caer en ninguno porque claramente para todos nosotros el, el comercio con China es fundamental porque somos todos exportadores de commodities y China compra 30, 40, 50, 60% de la mayoría de los commodities entonces va a ser muy complicado que nosotros quedemos de un lado y, y tengamos problemas para comerciar con el otro tal vez haya que buscar puentes que se yo, el comercio de commodities no, no tiene restricciones ¿verdad? pero no sabemos cómo se va a ir diseñando este tema. ¿verdad? Suponiendo que nos pasamos del otro lado nosotros, que, que, era, que vamos hacia el lado de China, y no es tan sencillo, ahí vas a tener que hacer un casamiento medio permanente, porque el mercado de capitales eh, está dominado por los países ricos, Estados Unidos, Europa, o sea, los capitales están allá. China también lo tiene, pero es un país... Más pobre, o sea, hay que entender que China es muy grande económicamente, pero su ingreso per cápita todavía es parecido al de Brasil o Argentina. Está a ser un 25%, 20% del ingreso per cápita de Estados Unidos o de Europa. Entonces, todavía es un país que está en proceso, no es un país rico, eh, tiene sí muchos recursos porque es muy grande. ¿verdad? Y las decisiones las toma políticamente porque el mercado no funciona en estas cosas allá. ¿verdad? Entonces, la decisión no es económica y la, la decisión va a seguir siendo política por mucho tiempo y, y, y yo creo que cualquiera sea la decisión que se tome eh, es algo que tenemos que tratar de tener en algún consenso. ¿verdad? No puede tener diferencia a nivel de país en, en términos de, de, de estos temas tan críticos. Nosotros tenemos que elegir en un esquema lo más consensuado posible. Nosotros somos de este grupo o de este, dependiendo si tenemos que elegir lo óptimo sería que nosotros estemos no alineados ahora hay que ver si eso es posible no, no soy experto en esos temas ¿verdad? pero veremos qué es lo que resulta por el momento nosotros somos aliados de Estados Unidos histórico aliados de Taiwán histórico y eso es lo que prevalece y lo que estamos tratando es de tener ya que te tenemos pérdidas económicas relacionadas a no, re no tener comercio con China eh, buscar compensaciones o acuerdos que nos permitan poder eh, paliar, mitigar o reemplazar esas pérdidas que nosotros tenemos con el, al no tener relaciones con China, ¿verdad? En términos de, de, de prioridades, yo creo que van a, más que en, más que prioridades van a ser qué es lo que es posible políticamente eh, en función a cómo quede estructurado el Congreso, mayorías, minorías, acuerdos posibles, no posibles, ¿verdad? Porque las urgencias no son tantas, digamos, o sea, como nosotros tenemos una economía relativamente ordenada, no tenemos urgencias como la Argentina, que tiene que hacer grandes cosas para... ¿verdad? Tenemos si sí, alguna cosa que nos están apretando, el tema de la caja fiscal es un problema que va a explotar más o menos en cinco años, entonces, si va a explotar en el 2029, más o menos según las proyecciones, eh, entonces, está bien, eh, parece que es, import es importante, ¿verdad? pero no, hay que ver si hay consenso para llevarlo adelante ahora para que no exploten en el 2029 ¿verdad? después eh, yo creo que lo, lo mejor que o sea, de, para mí un éxito te sería de cualquiera que sea el gobierno es que haga lo que él está diciendo ¿verdad? vos tenés que dar señales claras de que vos cambiaste la forma en que haces las cosas que es una cuestión cualitativa eso ¿verdad? no se va a robar más acá, si alguien roba yo lo echo, lo denuncio a la fiscalía y que le vaya a juicio esas, esas señales son mucho más importantes en el corto plazo de lo que de las reformas económicas hay que hacer que son importantes, pero no es que si no hacemos nosotros vamos a entrar en un caos en el corto plazo ¿sí? esa ventaja tenemos, no implica que no hay que hacerlas yo creo que un gobierno maduro eh, eh, que, que, que, que tenga la intención de, de proyectarse incluso en el tiempo, tiene que encarar estas cosas de largo plazo porque si las hace eh, la economía va a funcionar mejor y probablemente vamos a tener grado de inversión si hacemos alguna de esas reformas importantes ¿verdad? eso le va a permitir al gobierno de hecho seguramente hacia las próximas elecciones del 2028 mostrar resultados económicos mucho más importantes que si no las hiciera en tiempo y en forma pero repito de vuelta como esto es una decisión política que, que no depende solamente del presidente, sino va a depender de su capacidad de, de llevar en la práctica cualquiera de las reformas que, que, que, que quiera encarar, eh, ahí va a estar la clave. Yo, Dionisio Borda habla mucho de un pacto político, yo estoy de acuerdo con él, porque no vas a poder hacer ninguno de estos cambios que son muy estructurales si vos no tenés algún tipo de pacto eh, del tipo que él menciona. Susana. Marcos, ¿notas que alguna posibilidad de que se dé un pacto político de esa naturaleza, como la que menciona César Barreto, con estos actores políticos que hoy están en el escenario? Y te tengo que responder en términos ideales. No claro, sé no, no, no, qué va a ocurrir, pero espero que sí. O sea, yo creo que eh, en, en escenarios eh, legislativos eh, fragmentados, con, con, con un nuevo diseño electoral, con mini caciques, que tienen una, un, un liderazgo propio, es mucho más necesario la, la, la, la, la voluntad, o sea, el, el deseo, la, la, la necesidad de conversación y, y, y de llegar a cabo, a cabo ese... Vamos a ver, vamos a ver, esperaría que sí. Hay dos temas que quiero plantearte para ir cerrando, Eduardo. Eh, uno tiene que ver con el uso de las redes sociales en, en esta eh, carrera presidencial acá en Paraguay que hemos eh, visto tuvo todo tipo de exageraciones ha habido eh, mucho odio circulando por ahí y también mucha inversión en las redes sociales ahora lo que pregunto es ¿eso ya es ineludible? Um, ¿habría que mirar a corto plazo establecer algún protocolo en esta materia para la campaña electoral que transcurre en el mundo virtual? esa es una pregunta y la otra tiene que ver con a ver si es una percepción mía o creo que de alguna manera señalaste también llegamos a en esta campaña también a, a una especie de requiem para las encuestas electorales Sí, bueno, respondo lo primero, efectivamente los partidos políticos están transitando un cambio brutal respecto a la intermediación en, hace un par de décadas la gente visitaba al comité o a la seccional para enterarse de la política la política ocurría allí eh, insisto, los militantes recurrían a esos espacios para, para, para, para hacer política entre comillas con el, la, hubo un gran cambio con los medios televisivos pero principalmente ahora con las redes sociales, esa intermediación sobre todo territorial de los partidos políticos pareciera que quedó en desuso incluso los, los candidatos eh, o los ministros o los diputados o los senadores hablan directamente con su público a través ya de redes sociales el partido político, que es un espacio de intermediación, ha quedado un poco al costadito. Tiene más interacción las páginas de los candidatos que del, los propio, que del propio partido político. Con lo cual hay un fenómeno novedoso muy interesante. Respecto a la regulación, yo diría que no. A ver, por ahora al menos, me parece que es hasta forma parte del folclore. Las fake news antes eran monopolio exclusivo de los medios de comunicación. Ahora con las redes sociales también hay fake news por desde abajo. Antes, antes las fake news estaban monopolizadas arriba y ahora hay eh, abajo. Digamos. Uh -huh. Creo que forma parte del folclore. Y por ahora me gusta, digamos, observar eh, su dinámica. Respecto a las encuestas, sí. Yo lamento mucho el, eh, lo que ha ocurrido con las encuestas. Porque de verdad son, es una herramienta muy necesaria a aquellos que hacen ciencias sociales, a aquellos incluso que buscan. Otra cuestión, pero enfocándonos a la política, la encuesta es una herramienta muy necesaria y desde el 2018 prácticamente la palabra encuesta es una palabra desprestigiada. Viste que tanto se ha hecho daño a una palabra, por ejemplo, Metrobús. Hay palabras que ya no podemos volver a utilizar. Cualquiera que vuelva a plantear la palabra Metrobús eh, va a ser pasible de, de un par de naranjas en la cabeza. Bueno, lo mismo ocurre con las encuestas. Lo que ocurrió en el 2018, lo hemos conversado varias veces, es algo... Eh, ...lamentable en términos democráticos... ...las encuestas se equivocan, claro... ...se equivocan, se equivocaron con Bolsonaro... ...se equivocaron con Trump... ...se equivocaron en una parte en Argentina... ...en el 2019 con Macri... ...parecía que estaba resuelto... ...en la segunda vuelta se acercó bastante... ...en fin, se equivocan... ...pero no se equivocan 35%... Es mucho. ...no se equivocan 35%... ...entonces me parece que eso ha hecho mucho daño... ...y por fortuna pareciera que... ...en estas elecciones ya nadie ha tomado en serio... ...porque igual andan circulando algunas encuestas que por lo menos de, creo yo de poco prestigio, pero por suerte nadie ha puesto el foco allí. Correcto. Una Exacto. cosa que me llama sí. la atención, quiero preguntarle un poquito, no, no soy experto en el área, ¿a qué se debe este cambio de que no hay más calcomanía? Yo no le veo a la gente, o sea, se nota como una cosa, todo, nadie habla, todo tan callado. ¿A ¿Qué, qué, qué interpretación le dan a ustedes? Una explicación puede ser o sea, la, la, el mainstream pareciera que, ha, que, que es que hay cierta desafección. Yo no coincido con esa lectura de que hay desafección política. Lo que me parece que está ocurriendo es, son dos cosas. En primer lugar, la falta de financiación, principalmente en el Partido Colorado. Ese folclore que veíamos en los 90, producto de, de, de, de, un, de una financiación muy grande, hoy ellos al menos no han conseguido ese monto con lo, y eso se ve reflejado en la calle. Y en segundo lugar, me parece que una parte importante de esa, vuelvo a esta palabra, de ese folclore en términos de campaña, se trasladó a las redes sociales. Por ejemplo, Twitter es un escenario, lo que eran las calles en los 90, me parece que hoy está en Twitter. Por supuesto que Twitter es un microclima, es muy urbano, pero TikTok, por ejemplo, y incluso cada candidato tiene su espacio. Hay un candidato que es el rey del TikTok, hay otro candidato que tiene más éxito en Facebook, hay otro candidato que en realidad Instagram. Entonces, cada uno tiene su. Espacio. Creo que las redes sociales han ocupado un poquito. El, el, el... O sea, las calcomanías están en las redes sociales. ¿no? pareciera tiene otro nombre ¿no? bueno Eduardo, cerramos entonces agradeciendo primeramente a Marcos Pérez Talia y a César Barreto que me dice que no le llamemos doctor yo le dije doctor toda yo la también, entrevista pero también. es la costumbre soy economista dice bueno, y esta, esta ha sido una propuesta más de diálogos última hora que se enmarca en los 50 años aniversario eh, del diario que estamos celebrando hace tiempo, hace meses, y no nos queda sino agradecerles por haber dedicado este tiempo a, a nuestros lectores, a la gran audiencia que creemos que nos ha acompañado a través de la cuenta de Facebook del diario Última Hora. Muchas gracias entonces a ambos, a Eduardo y a la gente que, que nos sigue.